a Doña Vicky, que es la que me invitó a compartir esta noche con ustedes y obviamente a Marta y a todo el grupo de Suritango por brindarme este espacio en donde pueda eh, leer mis, mis poesías. Eh, voy a arrancar con una poesía que si bien es cierto no, no es un tango, pero creo que eh, tiene eh, ese espíritu. Eh, se titula Un Hombre. Llegaba durante las tardes, después de que el sol había abrazado a los viejos almacenes que daban a la estación. Apoyaba la bicicleta en la pared y pedía una cerveza en la cantina del viejo club. Bebía en una, aquella, en una de aquellas mesas azules de madera, escuchando tal vez los silbos lejanos, los polluños monocordes, el agua que mi padre esparcía con un balde sobre el patio. Perdido aquello, como las estrechas y calurosas calles por las que me he acercado a esta plaza, he intentado ir la noche. Pero en este pequeño bar, donde las luces de los faroles brillan sobre el estaño, ella solo me acerca, como entonces a él, los rumores de lugares que ya no figuran en ningún mapa. Allí van todos los inmigrantes que eh, tienen muy poca plata y sigue siendo así y eh, donde también está lleno de prostitutas y bueno, gente de la noche. Eh, este poema que se titula Taco está pensado justamente, eh, mejor dicho, parte a partir de, de, de, de ese barco. Ya está todo ordenado. La guitarra desconectada y dentro del la escuche, Las partituras en el bolso de hilo. Las monedas recogidas. El cable asegurado en uno de los lados del pequeño amplificador. No ha descuidado nada, como cada día. Las canciones lentas y tristes durante las noches, después de la hora pico, y el rock y el blues en las tardes. Solo una pieza guarda para él, aquel tango que a veces se escucha sola en su cuarto del rabal mientras relee la carta que hace tiempo la ha expulsado del país. Y bueno, para finalizar, eh, un poema basado en Hugo Díaz. Que el músico que también supo interpretar eh, tantos tangos y que a mí particularmente eh, me gusta mucho. El poema se titula udi Lejanas, como el silbato del tren que lo llevó hasta Buenos Aires, las notas iniciales de la armónica de San Gela en la calle. Es la vigilia de alguien que busca vanamente retornar hacia el pasado. Una música nacida en alguno de estos balcones donde solo ropas tendidas y gélidas y sucias las ropas crecen. Como un perro perdido que de pronto oye la voz de su amo, quieto escucha el fraseo ronco de las notas. Un tango gastado durante largas noches de humo en míticas guas donde la muerte aplaudía y esperaba. En las ciudades la soledad siempre es un tango y en ocasiones también es un país de madrugada. Él lo sabía, por eso tocaba ásperamente, como ahora en ráfagas y desde una penumbra incierta lo hace para dos extraños. Muchas gracias. Largo tiempo y en silencio. Si alguna vez te hablo y no comprendes, tal vez, lo que te digo, si alguna vez te escucho y no sé qué responderte, si algo estás sintiendo y no sabes contarlo a nadie, y si tienes en tus ojos esta mirada que, sin querer, te sorprende de repente. Si sabes comprender todas estas pequeñas, grandes cosas, podremos mirarnos, hablarnos, escucharnos y esperar encontrar el momento para decirnos lo que sin palabras y al mirarnos a los ojos, dando tiempo y en silencio, comprenderemos. al inicio de la tarde contemplaba las perlas de suave aguacero sentía su abrazo cual insondable misterio pregunto mil veces responde el silencio que como me siento con pena, no creo mirando la lluvia que merma su furia bajo este portal tan santo y benigno espíritu mío ha muerto la angustia y en tan solo un instante, quizás cinco o diez, torrentes mezclados de lluvia, deseos, sublimes recuerdos mezclados mi ser, que como me siento, con pena, no es. Se hace un momento, volverás después, la lluvia termina, la tarde también. Mas tú sabes que aún herido mi corazón siempre será tuyo, que como, siento con pena, no. Bueno, estos, estos poemas tuvieron un tema en común, digamos que es el, el amor, más que nada, el, el tema del día que van final así una conquista. Eh, el primero, lo que uno, lo que uno anhela encontrar, lo que es un, un poema de esperanza. El segundo, un poema de júbilo. Y este poema especial que me lo pidió una amiga que se lo dedique, eh, que se llama Andrea Rodríguez que me salta, eh, se llama Declaración. Y con esto me despido de ustedes esta noche, por ahora. Declaración. No quiero ser recuerdo, ni caricia anhelada, ni beso de hielo, ni mirada lejada. No quiero ser tu sombra, ni una huella olvidada, ni camino recogido ni compañía malhadada. Lo que quiero ser, poco importa. Lo que quiero que sea, eso es otra cosa. Y si tu respuesta a mi pregunta nunca hecha es un lacónico y esprendoso silencio, una nada que en las manos cual granada me explota y me lleva con ella, y me deja vacío y al vacío me condena. Acepto gustoso la prisión, el infierno y las cadenas. Cuando una cuana al hoguera arrasaré y apartaré el dictamen. Y seré pues al fin lo que tú quieras. Si el tiempo ha sido quisiera. y tú ha sido desesperado.